¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y hoy vamos a hacer la nueva quest Que es la segunda, que se llama Crystal Search Exam De acuerdo, que es esta de aquí Y es muy muy muy sencilla, ¿vale? Simplemente tenemos que aceptarla, como, como bien saben, tenemos que hablar con Mari para aceptarla Y una vez aceptada, pues venimos a, aquí Y nos empieza a hablar de que va que puse el botón R para bloquear, ta ta, esto es nada eh, que tiene que llegar la resonancia más de 100 vale. y pulsar L y R para terminar Vale, eh, voy a explicar dónde va a estar la resonancia Es el cristal que vemos en la parte superior izquierda Y lo que tenemos que hacer primero que nada es... Uy, ¿no hay habilidades? Espérate Hostia, ¿no debería de tener una habilidad muchacho este? ¿Y las habilidades? Pues nada Cágate. Pues nada. Debería de tenerlas, ¿no? Digo yo. Tú, gilipollas. Déjate, déjate conme las narices. ¡Saca! Espérate. Ah, vale. Ah, vale. Ok. Nada. Mis disculpas. Estaba apretando la R y hay que apretar la L. Aquí donde está el muslas Vale, pues nada, como si no hubiésemos hecho nada Seguimos Apretamos aquí Saca, y como pueden ver subió a 15 Pues nada Vamos ah, para aquí Sai, y ahora 30 bueno, Cada vez que matamos un goblin Pues vuelve a subir Pero tenemos que pulsar eh, Tenemos que utilizar esa habilidad Porque si no, no va a subir ni de coña Así que venga, vamos a buscar más goblins. ¿Dónde están los goblins? Venid a mí, goblins. Ahí. Ven, apretamos aquí. Tenemos pulsado y vamos a cargarnos al goblincito. Vamos por 57. Venga, vamos a por este. Corre. Pulsamos la B para correr. Venga. Es muy sencillita, la verdad. Es simplemente para que empe empezamos a aprender eh, los usos básicos, los controles de este, de este juego. Venga. Ahí. Vamos por 107. Nos vamos acercando poco a poco. Ver aquí. ¿qué tal? ¡Sas! 118. 129, me voy acercando mucho más Y creo que con este ya... Ahora petamos el IR al mismo tiempo Y se nos cambia por Water Affinity Lo pulsamos aquí y ya está Pero ya que estamos, vamos a cargarnos a este hombre Que me está tocando las narices ¡Toma! Que se será ya la quest de la siguiente eh, ¿Cómo volvemos? Dice... Y para volver, ¿cómo era? Algo de Star o Select. Select. Vale, pues hasta aquí la primera misión, como vemos completada. Notan todos la... los bonuses, los goblins que hemos matado. Y ganemos... No, y ganemos. Ganamos 464. Bien, ok.